Pues el motor líquido es un dispositivo que muestra el efecto de la acción conjunta de dos tipos de procesos, un proceso electrolítico y un proceso electromagnético. Y para ver este efecto pues se necesita tener cargas en movimiento bajo la influencia de un campo magnético. En esta experiencia eh, las cargas en, mov en movimiento proceden de una disolución electrolítica, aquí vamos a utilizar vinagre, ácido acético, que es un electrolito débil que se disocia en agua formando iones acetato con carga negativa e iones hidronio, con carga positiva. El, el, el electrolito lo vamos a, a poner en un vaso metálico, en este caso se utiliza un vaso de zinc y en el fondo se coloca una lámina aislante, que en este caso es una, es una lámina de corcho. En el interior de, del vaso de zinc pues vamos también a, a sumergir un trozo de tubería de cobre de forma cilíndrica. En este caso, eh, las paredes del vaso de zinc y el trozo de tubería van a ser de electrodos formando lo que se conoce como una cel celda electrolítica. Eh, el otro ingrediente que necesitamos, que es el campo magnético, pues eh, lo vamos a crear mediante un imán potente. En este caso se ha utilizado el imán procedente de un altavoz. Eh, vamos a colocar el vaso de zinc sobre el altavoz, separado también por otra lámina de aislante, también de corcho, para evitar cualquier tipo de derivación de la corriente eléctrica cuando se conecte el circuito. Sumergimos el trozo de tubería en el vaso y conectamos los, los cables y lo que se observa es que cuando el circuito está desconectado, es decir, si no ponemos en funcionamiento la, la fuente de alimentación y observamos el líquido contenido en el vaso no se observa ningún movimiento, es decir, el líquido se encuentra en reposo. Si ahora ponemos en funcionamiento la fuente y conectamos el circuito, la corriente eléctrica circula a través de la disolución, mediante los iones acetato y los iones hidronio, cerrándose el circuito. Si con el que está, en el caso que estamos observando eh, que conectamos el vaso, la pared del vaso con el polo negativo de la fuente, por lo tanto en este caso el vaso actúa de cátodo y el trozo de, de tubería lo conectamos al borne positivo de la fuente actuando de ánodo, pues lo que se, lo que se va a observar, es que los iones acetato, que están cargados con carga negativa, se van a desplazar hacia el polo positivo, es decir, hacia la tubería de cobre, mientras que los iones hidróneo, que están cargados con carga positiva, se desplazan hacia la pared del vaso que está cargada negativamente. En principio, eh, este movimiento de cargas eh, sería pues hacia, sería, dependiendo de la polaridad de los electrodos, entre el vaso y, y la tubería pero nos falta el otro ingrediente que es el campo magnético creado por el imán sobre el que ha sido colocado el vaso. De acuerdo con la ley de Lorentz, toda carga en movimiento sufre una fuerza que es perpendicular al vector velocidad y al vector campo magnético. Como la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, la trayectoria de la partícula cargada se curva y experimenta un movimiento de rotación en torno a un punto, que en este caso pues va a ser la tubería de cobre que está situada en el centro. Si cambiáramos la polaridad de los elementos, la, el sentido del movimiento de las cargas sería en el sentido opuesto pero se daría el mismo fenómeno. En principio este movimiento de cargas en el seno de la disolución no sería visible lo que ocurre es que simultáneamente al transporte de carga se produce un efecto convectivo del líquido contenido en el vaso. Este movimiento del líquido que sí si es visible pues tiene lugar en el mismo, es, es igual al que al movimiento que están experimentando las cargas y por lo tanto lo que se observa es un movimiento de del líquido alrededor de la tubería de cobre. Si hubiéramos cambiado la polaridad del circuito, es decir, intercambiamos el polo positivo y el polo negativo de la fuente, lo que se observa es el mismo efecto, pero en este caso el movimiento de rotación se observa en el sentido inverso. Como se puede observar, se observa también la rotación del líquido, pero en el sentido inverso al que habíamos observado con la polaridad contraria.